Todos los hombres son iguales, es el título de esta improvisación, de este juego, más menos otro. ¿Listos jugadores? ¡Tiempo! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Hace mucho que no te veía. Eh, ¡Qué casualidad de Sí, encontrarte sí justo sí, ya, aquí, ya en sé, el mismo aquí, lugar! ¡Adriana! ¡Claro! Oh, ¡Adriana! ¿Te ves muy bonita hoy? ¡Más! ¿Te ves... Deliciosa hoy. Más. Te ves exageradamente hermosa hoy. Más. Te ves fuera de este mundo de lo bonita que estás. Ay. ¿Ya te lo habían dicho? No, nunca. Ah. No, sí, muy a menudo, la verdad. Ah. Pero bueno, dejemos de hablar de mí. Otro. Pero bueno, cambiemos de tema. Otro. Pero bueno, ¿qué hay de ti? Otro. Pero bueno, no mames, bésame. Oh, qué bueno que lo pides. Pero así eres con todos. Ah. Uh, no. O sea, sí, bueno, me la. la verdad sí, sí, sí. sí. O sea, <risa> pero es que no lo puedo evitar. Ah. Uh, ya me acordé de ti, ya sé quién eres, ya sé quién eres y ya me acordé, ¿por qué no te llamé? Se te acabó la pila del celular Se me acabó el crédito, pero te podía mandar un mensaje por Facebook, el cual tampoco quise hacer O sea, me estás queriendo decir que no hubo una, una, una circunstancia ajena, sí? me trago, o si no lloro, ¿sabes? Mira Miro. yo lo que creo es que si quieres volver con ese güey con el que ya no está bien O sea, es un patán, es un papanata Menos Es... es un pobre idiota Menos Es un... pendejín de banqueta Menos Es... es... es un triste vendedor de pepitas en el parque, por Dios Pero no sabes qué deliciosas pepitas sí, sí. Sí, sí, me imagino. Te veo tu carita de felicidad. Pero sí necesitas modularla. Porque, sí, modula la reina. Traes cara de orgasmo por la vida. O sea, no puedes andar así. De plano. ¿No? Sí, Adri. La sí, única no, que sí. eso sí no me pasa muy a menudo. <risa> Espérame tantito. Y con Roberto. Y con Arturo. Alex. Alex. ¿Eh? No. Sí. Bueno, es que v para mí... Vete, vete, vete, vete. Ah. No, no, no, no. Es que... Bueno, ya, la neta. Para mí, Roberto, Raúl, Carlos, Jacinto, Juan, Marcelo, Eduardo y Leonardo, para mí todos los hombres son iguales. Más... Es que para mí, todos los hombres son... Bien parecidos Más O sea, para mí, en realidad para mí Todos los hombres son Clones, cara. Más ah, Es que para mí, la verdad es que Todos los hombres son La misma persona güey. Todos Sí, y yo te tengo que decir que, por cierto Me habló tu terapeuta Aaron. Sí Sí, porque no te has estado tomando el ribotril Y yo creo... Otro Porque no te has estado tomando tu caja de aspirinas Otro Porque no te has estado drogando lo suficiente Otro Porque no te has tomado tus monas de sabores Muy bien, muy bien.